que declamaba la semana pasada de que eh, no había movimientos políticos con las elecciones tan cercanas de la de los eh, cabildos y esos y los regidores. Bueno, en este fin de semana eh, la gran mayoría de los partidos políticos salieron a las calles, salieron a las calles bajo torrenciales aguaceros, eh, enarbolando sus, eh, sus candidatos a la a sus respectivas alcaldías Y entre ellos la alcaldía más codiciada Y que más <coughs> más poder que tiene en cuanto a, a, a votos Que es la del Distrito Nacional eh, o sea, A raíz de la salida de, de o oh, la negatividad o, o bien dicho, no, de no volver, de volver. A la, al vuelve y vuelve Que todos estamos acostumbrados en este país A la alcaldía de eh, este muchacho eh, Collado eh, ahí hay un, un reto fuerte Porque Al parecer esa, Ese esa, ese, esa, ese cabildo El PLD no lo quiere perder Tú sabes que en, en, la, no en perder, el Distrito y tiene, Nacional está eh, Carolina Mejía. Carolina Mejía. Está eh, Domingo Contreras, que, Contrera, es que es muy, un buen mu candidato. muy, muy, muy fuerte. Está uh, Hugo Vera por el PRD Eso es lo que te estoy diciendo, sí. que, que sí. ahora mismo es la más codiciada, pero la que más opciones y abanico te tiene para escoger, porque fíjate, de todo, fíjate, la, la que menos experiencia tiene es eh, la, eh, la del PRM. Que Carolina. No, y fíjate que son eh, son buenos candidatos. Sí, eso es lo que, que te estoy diciendo. Candidatos. La que menos menos ca eh, característica que uno ha med medible, que uno tiene actualmente, es eh, Carolina Mej Mejía. Después, todos tienen son medibles en cuanto a su. Preparación como Y otro, lo, eh, como tú decías al principio, que la, la campaña estuvo caliente durante todo el fin de semana porque todos los candidatos salieron a la calle a desafiar, ¿verdad? Sí. La temperatura, porque estaba, llovió el fin de semana en el país entero. Otro que hay que resaltar es que estuvo por Majo Valverde, donde inauguró su primer local de la Fuerza del Pueblo. De Lenef ah, ¿tú ves? Sí, estuvo ¿tú ves? en Majo Valverde. Eh, lo que me sorprende es que él comenzara por Majo. Ahí ¿sí es el que estaba. Ah, ¿eh? Y si el que había. ¿Qué tú quieres? Oh, pero, gente, este, este, este, Gente. A, a, inaugurar, a inaugurar su primer ah, pero, local. Pero vea, es acá ese es el que había. No, pero, acá? Yo me imagino que en otros pueblos. No, los otros habían. Eh, sí. Tenemos ahí guardado. O sea, uno tiene una guardado por ahí. Así es lo que tú Pero también el, el PLD, como mejoró su su aniversario también con una marcha. ...yo vi en la capital que en cada esquina había movimientos... ...tú sabes... ...movimientos ya que se sentía el, el, el calor ya de la, de la política nacional... ...tú tienes una duda Sergio, y es por la forma eh, particular que tiene Luis Abinader, que es una gente tranquilo, como eh, pacífico, pero lo vi ayer... El día, que yo, me, el día lo, que yo me meta a la política me gustaría tener un contrincante vi, como él. Lo vi ayer, lo vi ayer muy, no, muy eufórico o sea, con Carolina al lado y Farida al lado, o sea, en medio de estas dos eh, grandes mujeres... Tiene que un hombre ahí, pero, que, dos mujeres... Lo vi con una forma muy... muy Alguerrida, claro, o sea, sí, parece sí, un hombre. Sí, sí. sí, sí. Un, un, un, un político. Bueno, digo hombre es porque... Porque no, político, político. O sea, no, porque sí, no se Pérez. Pero realmente pareció un político en ese discurso de barricada, hablando... Bueno, como yo, político yo, político, no, yo honestamente, el día que fuerza, yo... Fuerza, si yo me meto la política, yo, el, un, me gustaría tener un contrincante como él. ¿tú? Honestamente. ¿tú parece que ¿Por qué? Tú eres no, de la, la línea de Francisco Javier García. No, Francisco Javier No, la verdad, señores, pero no podemos perdernos. Si él sigue con esa tesitura, él creció lo que iba a crecer cuando Leónel se fue. Él creció lo que creció ahora en el ambiente político, porque Leonel dividió el PLD. Pero si el PLD se hubiese quedado unido ahí mismo... Sergio. Mismo, eh, vamos vamos a una breve pausa porque ya están con nosotros, tal cual anunciamos al principio del programa, el profesor William Hernández, que está jovencito, lo voy a apuntar en el aire, qué es, es lo que le está haciendo que... Te deja agua, que está bien. Eh, él me dijo, pero pues yo creo que se atreva a decirlo. Porque Balaguer yo eso lo creo es que le llevó hasta <ríe> esos años, yo, Balaguer, por la mañana te deja agua. Así <ríe> que William Hernández y el ingeniero Juan Carlos Siciano acompañado de Ezequiel González, ellos son parte del comité de afectados de este caso de MUNE. Eh, donde vamos a ver cuáles informaciones nuevas tienen ellos, porque hay mucha gente esperando estas informaciones, que tienen Juan Carlos, que tiene William Hernández, a ver cómo va ese proceso, y tal vez si al final lectura hay una luz que pueda, por ejemplo, eh, hacer feliz a ese grupo de gente que nos está viendo en este momento y que enero y febrero están soñando, ¿verdad?, y ojalá que este sueño se haga realidad. Vamos a la pausa, regreso venimos con Ezequiel González, Juan Carlos Giziano y el profesor William Hernández. Así que no le cambio que en breve regresamos.